Hoy hablamos del estado de flujo una teoría de Mihaly Csikszentmihalyi, Mihaly, un psicólogo croata que desarrolló en 1975. Mihaly describe el estado de flujo como el estado mental en el que nos sentimos completamente inmersos en una actividad la que estamos ejecutando en ese momento. Se caracteriza por la sensación de tener toda nuestra energía enfocada, de total implicación en la tarea y de éxito en la realización de la actividad. El estado de flujo está relacionado con una limitación de nuestro cerebro, para focalizar su atención consciente en una tarea. Este límite es de unos 110 bits por segundo, según Mihaly. Conversar con otra persona requiere aproximadamente 60 bits por segundo, por eso no podemos estar al 100% en más de una conversación a la vez. Lo interesante viene ahora, para poder entrar en el estado de flujo son necesarios algunos condicionantes según Mihaly, son cinco. El primero es que la actividad debe ser gratificante para nosotros. Es muy difícil, aunque no imposible, entrar en estado de flujo realizando una actividad que no queremos hacer. Idealmente debemos ser guiados por nuestra motivación intrínseca. Si no sabes lo que es, te recomiendo que veas el vídeo de Cosas de Coaching que lo explica. El segundo condicionante es que la actividad debe tener objetivos claros. Acabar de escribir un capítulo de nuestro libro, construir la quilla de un barco maqueta que estamos haciendo, obtener el resultado del cálculo del problema de física que estamos resolviendo, en fin. Durante el estado de flujo vamos avanzando hacia una meta claramente definida. Tercer condicionante, que sea posible saber si vamos avanzando adecuadamente hacia esa meta. Debemos ser capaces de saber que vamos dando pasos y que están bien encaminados hacia la meta. Esto realimentará nuestro cerebro para concentrarnos en el siguiente paso. Cuarto condicionante, debemos estar concentrados en la tarea, con las menores distracciones posibles a nuestro alrededor. Si no eres capaz de aislarte mentalmente de tu entorno, aíslate físicamente cuando te enfrentes a tu actividad. Y quinto condicionante, que la actividad requiera que nos esforcemos. Además debe haber un equilibrio entre la exigencia de la actividad y nuestras capacidades para realizarla. Esto lo explicamos mejor con un gráfico. Representamos en el eje vertical la exigencia de la tarea para nosotros y en el horizontal nuestras habilidades o capacidades para hacer frente a esa tarea. Este es un gráfico personalizado, ¿eh? es distinto para cada persona, puesto que la complejidad de una actividad en cuanto a lo que nos exige para realizarla y las habilidades que poseemos para ella son diferentes para cada uno de nosotros. En este gráfico se definen varias zonas interesantes, incluida la zona del estado de flujo. Vamos a verlas. La más fácil de entender, a mi modo de ver es la zona donde la actividad casi no requiere esfuerzo de nuestra parte y, además, no es compleja en absoluto. Esta es la zona de la apatía. Aquí es donde nos encontramos cuando estamos viendo la tele o un programa cualquiera que nos encontramos haciendo zapping o en Facebook, simplemente viendo qué nos ofrece. Cuando la actividad nos requiere mucho esfuerzo y tenemos pocas habilidades para acometerla, nos encontramos en la zona llamada de excitación. Esta zona es muy interesante porque es desde ella desde donde aprendemos. Sentir excitación, en el sentido de tener una actividad por delante que nos exige habilidades que no tenemos, es necesaria para aprender. La zona de control, situada donde tienes habilidades especialmente altas, también es interesante porque es desde donde puedes proponerte desafíos a ti mismo y hacer actividades más exigentes relacionadas con esas habilidades concretas. Mihaly definió el resto de zonas en función de esa combinación posible entre exigencia de esfuerzo y habilidades o conocimientos de los que disponemos en un momento concreto. Te las pongo cada una en su sitio. Entramos en estado de flujo cuando las habilidades coinciden con las oportunidades de acción o los ámbitos que generan retos para nosotros. Es la zona diametralmente opuesta a la de la apatía. La forma de entrar en esa zona es a través de la zona de excitación, aprendiendo o practicando habilidades o adquiriendo conocimientos, que nos hará desplazarnos en el eje horizontal. También podemos entrar a través de la zona de control, lanzándonos a nosotros mismos a la caza de ese más difícil todavía, escribir una novela con más personajes, construir una maqueta de un barco más complejo o resolver un problema de física con más variables en juego, por ejemplo. Como apunte final, es interesante que sepas que es más fácil alcanzar el estado de flujo en actividades que imitan el concepto de lucha. Competiciones, campeonatos, boxeo, lucha, tenis… Cuando nuestro rival es de un nivel similar al nuestro, idealmente un poco mejor que nosotros, nuestro cerebro animal se concentra en lo que entiende que es la supervivencia, que es para lo que fue diseñado, y se cumplen todas las condiciones necesarias. La competición es motivante y retadora, tenemos el objetivo claro, el de ganar, podemos fácilmente ver si vamos ganando o no, por el marcador, y el cerebro solito se concentra en sobrevivir, para lo que tiene habilidades muy altas. ¿Y tú? ¿Cuándo viviste una experiencia de estado de flujo? ¿Qué actividades son para ti las que te permiten entrar más fácilmente en ese estado de hiperconcentración y felicidad simultáneos? Deja tus comentarios y dale a me gusta si te gusta Cosas de Coaching.